viendo que se puede pagar con la con la Chivo Wale, ¿verdad? Nos encontramos aquí en este lugar de Villa Vela y lo pago. Pero de ahí por ahí Hey señores, ¿qué tal mi gente hermosa y guapísima del mundo internet de YouTube? ¿Cómo están todos ustedes? Ya teníamos un ratito de no subir un video para el canal. Y por cierto, ya somos verificados. Y creo que se preguntarán qué le pasó a Gabrielita. Con ese es un nuevo look que se carga ahora esta jovencita bien guapa, bien bonita bueno les comento algo muy interesante queridos brother que están viéndonos ahí nos, encontrado, nos encontramos nada más y nada menos que el famoso lugar donde era Pulo, pero ahora va a ser inaugurado como Vía Vela un nuevo centro turístico de eh, Iropango nos han invitado a este momento muy bello muy bonito que la verdad vamos a ver si nos animamos a hacer el reto así que bueno sin más que decir Bienvenidos a un nuevo video y comencemos. Con la con la chivo guale verdad? Si, sí, ok, cuánto vale la entrada, unas 50. Y también, este es verdad un lugar para ayudar al medio ambiente, porque también se puede pagar con botellas de ándale de dos de 2,5 y de 3 litros. <risa> Eh, eh, fíjate que botella, me, me hubiera hombre. servido las botella que yo tengo no, en la casa del patio, pero bueno, no sabía. Nos encontramos aquí eh, en este lugar de Villa Vela y Lopango y al parecer pues este brindaron mascarilla o sea y a la vez como que pues, ¿o qué te puedo decir? Y al parecer se va a llenar, eh, al parecer se va a llenar y me dijeron que van a venir algunos influencers al sí. y otros. Eh, ¿Quién me va a entregar a tú ahorita? Bueno, vale, ahorita te voy a entregar esta mini pulserita que es la que te da el acceso al parque. Al parque, yo pensé sí. que era un Cierto, tipo así, como que iba a venir es que ahorita estamos innovando. ¿verdad? A quién le pago aquí? A ella, a, a ella. Ah, es que, no sé, pues aquí las mujeres siempre mandan y pues vale, dale, vamos a ver. Ahí está, brother. Y con esto tengo acceso directo a eso, acceso ah, sí, directo y, y al parque sería media hora. Ahí está, mi hermano. Muchísimas no, gracias. Estamos, ya sabes. Gracias, brother. Este es el... Bueno, ya tenemos nuestra pulserita de, de VIP, ¿verdad? Obviamente, y lo que te quiero decir es que prácticamente vamos a intentar subirnos a este eh, parque acuático hoy sí, parque acuático uno de los lugares que me habían dicho que viniéramos y de hecho pues la invitación eh, la tuvimos nosotros todos de Henry y de mí. Eh, le agradecemos bastante a la alcaldía y los bancos que nos han invitado y sobre todo vamos a pasarla a lo grande a todos ustedes que vienen llegando a disfrutar qué rico mire estamos pasando acá lo Vía <risa> Vela Aquí en este lugar de Vela, Vela, Vela, Vía Vía Vela Vía Vela Ya nos van a sacar Haces otro chiste como ese y te vas de aquí y a donde eh, nos invitaron a nosotros dos, verdad, y le agradecemos bastante a la alcaldía de del banco que nos ha invitado y sobre todo, vamos a ver quién puede subir, que se ve increíble o sea, yo no sé, quién, yo siento que vos la última vez, o sea, te, te hoy, me voy a, hoy, hoy voy a lograr superar mis temores, no, sí. Lo prometo no hoy es, es el momento de que Henry Paz se renueve, Ciudades. bueno chicos, ahora vamos a elevar el dron para ver cómo está el ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya pudimos ver y observar sobre unas tomas preciosas de tomas de dron y ahora pues me encuentro en los lugares de los emprendedores. Un movimiento familiar que traemos desde ya hace varios años en el cual consiste en elaborar diferentes artesanías. En esta ocasión solo hemos traído un poco de lo que es Pulseras artesanales personalizadas a todo esto que está así, se le se podemos personalizar con el grado de nombre, también hay puse, pulseras con temáticas así, por ejemplo esa de Naruto y se le personalizan dependiendo de lo que usted quiera, la pueden mandar a hacer con nosotros, en redes sociales aparecemos como artesanías y curiosidades de surtir. también elaboramos posters, personalizamos igual y todo y esos stickers, o sea, no exactamente son, son eso, ¿verdad? Uno puede pedir los que gusta, ¿verdad? Eh, y estos son precios accesibles, ¿verdad? Ah, sí. A ver, haz una invitación a las personas que no se han acercado a Vela todavía y que todavía dice, hey, pero no me animo, pero no sé qué hay de bueno. Y invítalos tú, a ver. Pues los invitamos a esta increíble comunidad, comunidad de Urbango, que se está inaugurando a Vela, que va a ser un hermoso, un centro, por así decirlo, en el cual para niños y adultos y los invitamos a que vean a consumirlo local. Y hoy me encuentro con pues, mi querida amiga, ¿sí eh, Carla Hernández. Carlita, a ver Carlita, ¿de qué trata tu emprendimiento? Y cuéntanos un poco sobre lo que tú te dedicas en este momento. Eh, mi, mi, mi emprendimiento se llama arte y acrílico y elaboramos, eh, pintamos acrílicos sobre madera le echamos barniz artesanal y también elaboramos naritos con acrílicos y le echamos barniz artesanal y decoramos las botellas como eh, reciclaje. Ah, ok. O sea que tú aparte de tu emprendimiento, tú más que todo promueves el reciclaje. y algo curioso que me he fijado es que o sea, esa, esa madera ustedes lo han hecho si sí, nosotros A ver, pero, pero se la sí. ahí, mira, muéstranos no. un poco ahí nosotros lo que hicimos es cuando cortan los árboles eh, agarramos los troncos y los cortamos y después hacemos la pintura sí mira mira qué increíble o sea y este acabado sirve para Blanchito de ropa, aunque ah, okay. este acabado me gusta bastante. A ver, ¿cómo apareces tú en redes sociales para la gente que te diga, mira, pero obviamente que solo van a estar por unos cuantos de ahí, pero yo quisiera ver todo ese producto de ella y pues que algo que me guste. Eh, nos pueden encontrar como Arte y Estilico en Facebook y en TikTok. En, en, en TikTok, <risa> <risa> TikTok como Carla Hernández, bueno, ya te voy a seguir en Titón también hay día, ¿eh? Bueno, entonces, sin más que sí, muchísimas gracias por mi Hey, ¿Qué onda bichos? Miren, les comento algo muy padre y muy chivo Lamentablemente el audio que en el que están escuchando ustedes Pues eh, tiene mucha interferencia Y es que le pedimos a las personas de Claro que le bajaran volumen Pero que creen? No lo hicieron caso, jefe por ello Pero en fin, les quiero comentar algo muy padre y muy chivo Que conocimos a estos emprendedores Que se encargan básicamente de vender pollerías Tanto como desde anillos, desde pulseras, cadenas personalizadas Y entre otras cosas muy chivas que me gustan y la verdad me convertí en uno de sus compradores y bueno me llevé unos par de anillos que me gustaron muchísimo aquí les tengo a ustedes los, los medios de contacto en la descripción Cómo lo pueden buscar ustedes tanto en Facebook, Instagram, correo electrónico. Si ustedes quieren pedir un producto, ellos se lo llevan. O número telefónico de WhatsApp. Bueno, como puede aparecer aquí, eh, nuestra licenciada Xiomara Alberto. Que ella más que todo se encarga de fragancia, maquillaje, lincería, joyas y más. Y pues tenemos también por otra parte eh, que ella aparece como Xiaomi Hoy en Facebook. Y en Instagram aparece como arroba y tenemos a la otra muchacha que vende el producto que es su producto de KG eh, joyería y aparece pues en Facebook como KG joyería. Su número telefónico es 77220104. Allá va mi querido amigo Henry, Mónica y Henry si se van a meter, así que los envío, los güeyes, ahora. Pero saben qué, yo más seguro, Henry va a volver a caerse, se va a quedar en shock, así que vamos a ver qué tal le va en esta travesía. Obvio Voy a ganar A medio camino En dos ocasiones Escapé a ahogarme eh, Carla Que eh, grabó Exactamente Uno de los momentos Donde yo me estaba ahogando Le traje agua Y volví a cumplir el agua <risa> Fue algo horrible Está en el video Y lo van a ver Y en otra ocasión Vamos a venir con Miguel Porque sí. quiero ver a Miguel ahí Yo sé que no va a aguantar Y Mónica Pues todavía sigue ahí Ya dio como tres vueltas Y yo en la primera <risa> Bueno señores, ya escucharon a Henry Henry se estaba a punto de Henry estaba a punto de ahogarse y estamos viendo a Mónica que está a punto de tirarse la Mónica. ¡Ándale, Se tiró. ¡Uy! se ahogó! Ya no salió. ¡Mónica! Sol, Playa y Arena, el resto ustedes se lo saben. Ya, bueno. De hecho me siento medio pasmado o dundo porque soy el único que tiene pantalones aquí en el, o sea, en el lago y la verdad me muero de ganas de meterme eh, pero o sea, yo aseguraba y aseguraba de que había metido una, una calzoneta para poderme bañar con Henry ahí juntos Pasa, pero al parecer no traje la calzoneta, así que quizás, tal vez, o compre una por allí, me meta, pero de ahí por ahí no puedo meterme. Aquí de nuevo con mi querida aquí, amiga Mónica, y ya se tiró al más allá y viene del más allá. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Eh, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dicen que gente se estaba dando, era verdad, que pues. gente nos estaba ahogando, nos dijo de que a mitad del circuito, se nos iba a quedar porque el aire ya no le daba para más. Así que ni modo, nos tocó terminar todo el circuito sin él, tristes, así que de decepción nos fuimos a tirar de lo más alto. Sí, Después, la verdad, sí, la, la verdad, igual, yo cuando te vi ahí dije no mames, se va a tirar y se tiró y se tiró. Y bueno, me tiré se tiró, con claro. nervios, con miedo y con dolor, pero ahí no fuimos. Bueno, entonces la ganadora de este evento ahora es nuestra querida amiga Mónica, es la que ha sobrevivido, ya van dos Veces que Henry va perdiendo, no sé qué está pasando, no sé qué en realidad está pasando. Hicimos eh, un reto con Miguel, lo perdí. Luego en la bicicleta, en las alturas, perdí. Ahora eh, yo dije es contra una mujer, obvio voy a ganar, lo perdí. Señores, soy un fracaso total y ni modo. Nunca. Vestime. Nosotros yeah. estamos en el lugar de, de comida, de restaurante, donde se pueden venir a dar una vueltica. No puedes venir a Pulo. No comer las exquisitas. Había vela. Ah, perdón, había vela. Y no puedes comer las ¿Cómo se llama eso? Pecarita. No te pesca, no. ¿Ah? no. Las pescaditas. riquísimas. Disculpe, no son las drogas. Mi esposa come poco, por eso vamos a pedir una maricada de la grande para.. Y la vamos a partir en dos. déjate bajar la cama Jeffrey Jeffrey Jeffrey Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, te pareces como. No, espérate. Parecen hermanos los dos, te lo juro. Así, oh, hasta vestido Sí, parecen hermanos. Los dos el pelo corto. ¿eh? Yeah, eh, Henry, ¿no me habías contado de tu hija? Sí, vos, vos sos mi, mi yerno. Ajá, mucho gusto. Le mi acepta, yerno. Te acepta. No te acepto como mierda. Eh. Mira. Mira, como le. Qué bárbaro. Ah, lo siento. Ahí está no. la mamá. Se grita. Es nuestra primería. Se grita. Déjeme andar con su hija, por favor. Mire, güey. traernos algo para agradarnos. Con que paguen la cuenta. Ah, bueno, pues sí, acepto. llévese, Se lo regalo <risa> Bueno amigos, ya estamos aquí con nuestro platito de comida de camarones, que es un cóctel de camarones. Eh, ya tiene su limoncito, limoncito, su aderezo que vendría siendo la pepinesa, bueno, pepinesa le digo yo, la pepinesa y sus camaroncitos. Tengo años, pero añísimo de no comer camarones. Y bueno, ya han agregado también lo que son aguacatitos alrededor. Y esta decoración de lechuga está súper rico, eh. Eh, Bueno, y estos son como tipo pancitos. Provechito, te voy a dar con todo porque tenía años de no comer y a mí sí me encantan los camarones como no tenés la menor... Así que, provechito. Y sí, ¿sí? ¿qué puedes decir? Así que especial, yo me acordé. No no no y hey, bueno, señores, espero que les haya gustado esta aventura más, que la hemos pasado rico y delicioso en este lugar del paraíso, que es conocido como el lago de Ilopango, que ahora no se llama Apulo, ojo, no se llama Apulo, que te pien ¡Ay, qué chistoso soy! Que no se llama Apulo, se llama Vía Vela, ¿verdad? Sí. Vía Vela, entonces espero que la haya pasado súper bien Recordá que si querés más aventura Comenta aquí abajo qué otro lugar Te gustaría que visitáramos Y sobre todo, eh, recordá dejar Tu hermoso like mi hermano Tu hermosa suscripción y sobre todo compartirla con las demás personas Así que sin más que decir, muchísimas gracias Por ver esta nueva aventura Mi querido amigo Nos vemos, hasta la próxima Allow me to reintroduce myself They call me J-O N to the easy e huh. Know that we undefeated Y'all are beneath them speeches, trying to air a grievance But his lines are overhead Better check the air for clearance Call the tower This is our critic He the air apparent uh -huh. Really I've never been better yeah. like